De Defensa y director de la Policía Nacional. Cruz Roja alerta sobre la próxima temporada de huracanes en América. Bien, esa es bueno. Y, y, y, y aquí está el Jaya, véanlo aquí. Vamos a hacerle un, un coloso ahí, muchachones, a ver si la gente. Bueno, ahí está el Jaya, Exhorta de a dejar a Juca mientras haya COVID-19. Nada más. No, bueno, dice, dice así. Eh, Franklin Romero reconoce a ex senadores, abre primera galería de ex legisladores de la provincia de Duarte. Fulvio Lora dice, para mí la política es servicio, por eso debo muchos afectos, no favores. Suspenden por prevención del COVID inauguración en cabecería Luis Abinader, gobernadora llama a organizaciones a ser tolerantes y el CODIA Regional Nordeste inaugura paneles solares. Es la primera vez que yo veo que se inaugura la instalación de paneles solares. Yo, yo tengo que inaugurar lo mío. En <risa> Bien, señores, vámonos al contenido del programa del día de hoy. La pregunta del día. ¿Mm? ¿Considera usted nuevas medidas restrictivas son suficientes para defender, para detener rebrote de COVID en el país? Háganos el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Considera usted? ¿Nuevas medidas restrictivas son suficientes para detener rebrote de COVID en el país? Muy bien, vamos a ver qué dicen nuestros amigos televidentes a través de la red social WhatsApp. En el camino le estaremos leyendo su comentario o su respuesta a la pregunta. Salud. Salud, ¿Mm? amado. Muchas gracias. Gobierno dispone nuevas eh, nuevo toque de queda y prohíbe expendio de bebidas alcohólicas desde las 3 a las 5 de la mañana. A partir de mañana miércoles 2 de junio y hasta el día 9 del mismo mes, comenzará en el país un nuevo horario del toque de queda según dispuso el Poder Ejecutivo. La medida está contenida en el Decreto 349-21 el cual establece las restricciones de movilidad según el nivel de contagio y la tasa de positividad de COVID-19 en las demarcaciones. En 24 provincias y el Distrito Nacional, el horario del toque de queda será de lunes a viernes desde las 6 de la tarde a 5 de la mañana y los fines de semana desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Las provincias en las cuales regirá esta medida, este horario, son eh, las siguientes, son Asua, Baoruco, Barahona, Dajabón, Elías Piña, El Seibo, Atomayor, Hermanas Mirabal, Independencia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Monseñor, Nohuel y Montecristi. De igual forma, en Monteplata, Pedernales, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Santiago Ramírez, Santo Domingo y Valverde. En todas las provincias mencionadas habrá libre circulación de tres horas adicionales todos los días para que las personas lleguen a sus casas. El gobierno prohibió el expendio de bebidas alcohólicas en espacios públicos y privados de 3 de la tarde hasta las 5. De igual forma se dispuso que los lugares de consumo de alimentos y bebida en todo el territorio nacional podrán recibir clientes en sus instalaciones hasta el 50% de su capacidad total en estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes y sin exceder seis personas por mesa en los lugares en que aplique. Vamos a ver qué dice Francis. <coughs> Mira, eh, era de esperarse que, que aunque no teníamos... Como nos estaban acostumbrando a tener diariamente información sobre el COVID, y luego entender que teníamos un rebrote y con las variantes circulando en el país, las más, eh, aunque no sean así las más peligrosas, pero son las más contagiosas, la de Brasil y demás, incluyendo la de Japón. Eso para nosotros, obviamente que era correcto que el gobierno se detuviera y analizara medidas más drásticas, aunque aún creo que hay lugares que debieron de ser más estrictos, aunque nos colocan eh, hasta las 3 de la tarde con eh, la no venta de bebidas o consumo de bebidas y, lo, y las reuniones masivas o los encuentros masivos, la gente de verdad ha relajado esto. La gente ha dejado de lado la prevención, la gente ha creído que ya está inmunizado y que, y que el teteo, como dicen popularmente estos grupos, es la vía. No sé qué está pasando porque pareciera que aún no nos hemos enterado que la apertura empezó el año pasado a raíz de mayo. Hoy vamos a tener un año que empezó la desescalada también y que ya había que acomodarse. El 9, 9 de junio. Sí, empezó la desescalada. Es decir, estamos al año de haberse iniciado la desescalada. Entonces... Si tenemos un proceso de vida, de continuidad, pareciera que lo estamos consumiendo todo en un instante. Hay un afán por, por hacerse visible, hay un afán por, por estar en los lugares, hay un afán por, por disfrutar, por gozar, como diría eh, mi amigo, que él lo dice con ese énfasis, a mí me ha quedado el gozo. El gozo. <ríe> Entonces, muchos de ellos... Y uno, un, un comentario que me hiciera alguien el domingo, dice, pero mira, un muchacho de treinta y pico de años vino de visita, estuvo ahí sentado ay. en esa silla. Ay. ¿Y tú estabas sentado? No, en no, el... frente, en ay. el frente. Ay, coño, ¿Te moviste de ahí? No, no, no, me no. Muevo. Yo estaba, él me estaba haciendo la... No estuvo vaya sentado que... ahí, ay, vino, y de un momento a otro se murió el papá de COVID y él quedó enganchado y murió oh, también. Ay, santo. ¡Punto! Esto no es juego bien. Y la verdad es que a nosotros nos preocupa Creo que fue a esta señora Barba Creo, creo que fue ese caso Que murió Sí, el esposo el, el, Ella, el esposo y el hijo Y el hijo lo, lo, Creo que sí cosa increíble. Es increíble Es decir, una familia llorar No bien llora a su primero Cuando ya viene la segunda Y cuando viene el tercero Claro Por lo que No nos estamos dando cuenta que estamos produciendo estrago y quién sabe quién le contagia a quién. Porque donde hay una familia con una burbuja eh, familiar normal, que quizá han tenido COVID o, o, o no se han infectado todo, pero se mantiene una sanidad, llega un visitante que se ha relacionado en un, en un teteo y viene a saludar, al amigo que llegó, o, o a reencontrarse con la familia, y ahí quedan enganchados. Señores, esto no es juego. Entonces yo creo que aunque sea el primer intento por racionalizar el tiempo, diría yo, a la gente, por nivel de contagio, está bien, pareciera que ya tenemos un perfil epidemiológico del país, que era lo que yo pedía. ¿Lo recuerda? Porque si tú tienes cómo identificar que Santo Domingo, demás, deben cerrarse a una hora, que San Francisco de Macorís, como vi, la provincia de Duarte, no, eh, eh, continúa igual prácticamente. Uh -huh. Eso nos dice a nosotros que nos están evaluando por el perfil epidemiológico y que el Estado tiene control o, o conocimiento cuáles son las zonas de mayor riesgo en estos momentos para el contagio. Nosotros no estamos en, esa, en, esa, en ese conglomerado. Pues suerte, ya tuvimos. No, fuimos los primeros y lo, que y lo que modelamos al punto, que creo que no se dio en ninguna parte del país, que la gente no quería venir aquí. ¿Ustedes recuerdan? Sí. Claro. Pero a lo claro, claro. nadie la quería venir aquí. Aquí la mercancía bueno, a encontró. En Controva había aquí a la boca. de camino. Increíble. Ah, ¿tú quieres mercancía? Pues ven a Controva, que para allá no voy. Bien, Carolina. Gracias, Francia. Bueno, ahí andan los memes ahora, al contrario, Diz que a la gente de la capital, pero viniendo. No, no burlemos que no. Sí, no, no, no. Donde ellos compraron, venden venden sí, okay, claro. todavía. No, señores, esto es muy delicado, no, no esto es muy serio, y por eso hemos retomado nuevamente el tema, que lo hayamos dejado de lado, porque es que llega al punto del agotamiento. Yo decía ayer que lo que está pasando en la República Dominicana, señores, no es un relajo, no es cualquier cosa, y debemos de asumir el compromiso de cuidarnos, de cuidar a nuestra familia. Si el sistema de salud sigue en la manera en que va, nosotros vamos a llegar al colapso, van a explotar o van a llegar al punto en que no van a poder recibir personas. Nosotros estamos peor que al principio, señores, y no es un asunto de exageración. La reunión que sostuvo ayer el presidente con los ministros encargados de salud, el gabinete de salud y todo lo demás. Hay que ver la imagen de la vicepresidenta, cómo salió de ahí, la cara. Ni le respondió ni le habló a la prensa, porque es que tenemos una realidad y hay una gravedad con el tema del coronavirus en República Dominicana. Señores, no es un juego, estamos cansados de decirlo. Con el tema de los horarios y la prohibición del alcohol, hay algo que deberíamos nosotros de plantear acá, plantear acá, preguntarnos, ¿los bares van a cerrar o van a vender jugo? ¿Las discotecas van a cerrar o van a vender agua perier? ¿O juca? ¿Qué va a pasar con estos centros de diversión donde se entiende que es donde se da la aglomeración y sin el cuidado? Otra de las cosas que nosotros debemos también de pensar, los... Eh, el, los Dream van a cerrar porque está prohibida la venta de, de alcohol los, los, ¿Cómo se llama esto? Los store. ¿Van a cerrar los store Otra de las cosas que nosotros debemos de preguntarnos acá O pensar o sopesar Es, señores, lo que se vivió Y lo que se ha estado viviendo en los barrios En las casas, en las mm. urbanizaciones Que la gente estaba llevando O está llevando las discotecas, los teteos A los barrios a sus casas, la cantidad de denuncias que nosotros recibíamos y que lo decía la señora María aquí, de gente en las comunidades donde no dejaban a des descansar a los vecinos, gente enferma, porque como ya la discoteca y los restaurantes y todo va, bueno, los restaurantes estarán abiertos, la discoteca, los bares estarán cerrados o no venderán alcohol, la gente lo que va a hacer se va a mover de un punto A al punto B. En el ese, sentido, Globo, se sí, en ese efecto... sentido, creo que el COBA, el, el, la magistrada de, de antirruidos, eh, la procuradora antirruidos, la señora María, y de estos organismos que tienen que ver con el control, con el control de las bebidas, con el control del ruido, del de daño sónico, la contaminación sónica, la policía tienen una ardua labor, y creo que ese es el siguiente paso del gobierno. Creo que es el siguiente sí, paso señora. del gobierno que con estas instituciones señores, ponerse a trabajar en eh, en las logísticas y por supuesto darle un soporte mayor, ya sea en el aspecto económico, en el aspecto de que contraten más personas, porque miren, preparémonos nosotros a ver las denuncias acá y preparémonos nosotros a ver los videos en las casas, en los barrios, en las urbanizaciones donde la gente aparentemente no puede vivir sin el musicón y sin la bebedera, haciéndole daño a los demás. O molestando a los demás. Entonces, estas son las nuevas realidades que se van a dar luego de este establecimiento a través de esta ley que creó o el decreto que cree el presidente para la eliminación en, lo, en los lugares públicos y privados. Señores, no solo es en los bares y en la discoteca, lugares públicos y privados. O sea, luego de estas medidas van a surgir otras cosas que yo supongo que el presidente o el gabinete de salud ha debido de ver y que vamos a tener nosotros ahora a partir de este fin de semana. Prepárese que el lunes nosotros lo vamos a estar viendo acá. Entonces, cierro diciendo, cierro diciendo. Vamos a cuidarnos. Anoche, amado, decía Fran, una campaña de concientización. Y esta gente, lo que están. Tú vas yo decía, Fran, esa dama que yo presentaba aquí. ¿Cómo tú vas eh, a concientizar a la gente que entiende que tetear? Amado, esa dama, eh, tú crees que con eh, una campaña oye, de concientización. Yo creo que es el que el cerebro? Que hay que cambiarle. es salud? Entonces es régimen. Es, ya no, a, tenemos que ver medidas, no, que, consecuencias. ¿Para qué? Porque es que no estamos en nada. El dominicano nada, es un burro Porque dejen esto. No estamos en nada. El dominicano es un problema. No burro estamos de la en sierra, nada. Si no es a palo, no entiende. Yerjan, adelante. Miren, si el presidente Luis Abinader, él no tiene que hacer nada más que ver este programa. Y con ver este programa tiene su gobierno resuelto. ¡Claro! ¡Qué buena esa! Claro, yo, yo tengo un decreto aquí en la mano. Yo tengo un decreto en la mano. Nosotros le dijimos a Luis Abinader el 15 de diciembre del año 2020, prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y el consumo de bebidas alcohólicas en los lugares privados. En ese, en ese momento no me hizo caso. ¿Privado público y privado sí, abierto al público? Ayer le repetimos la dosis. Le dijimos, presidente, tiene que prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en los lugares públicos porque ahí es donde la gente se junta, ¿verdad? Pues yo tengo el decreto aquí que dice, en su artículo 8, eh, queda prohibido a nivel nacional. Yo lo mandé en un tuit, muchachos, eso está eso es moderno, lo, lo pueden poner ahí queda prohibido a nivel nacional el expendio de bebidas alcohólicas para ser consumida en espacios públicos y privados de uso público desde las 3 de la tarde hasta las 5 así como el consumo mismo de estos en dichos lugares esta es la parte importante es que se prohíbe, o sea, si usted quiere a veces su cerveza váyase para su casa y de ahí en adelante entonces también a propósito de lo que dice Carolina porque miren qué pasa es un seguimiento y un estudio constante de la sociedad hay gente que, le, que se quilla cuando yo hablo de la sociología pero es que sin ciencia no podemos avanzar si el problema está, ah, es la música. Fácil, prohíbala entonces. Porque es una cuestión de emergencia nacional. No es que estamos eh, eh, coartando eh, eh, derechos, eh, ni aquello ni lo otro. Bueno, el problema es la música. Bueno, pues no se eh, prohibida la música a, a tantos decibeles. Eh, el que me ponga música, vamos y le pagamos la música. Porque si, ese, si esa es la cuestión, entonces vamos a, a trabajar en, en, la, en la causa del problema. Y entonces eh, vemos que el toque de queda se arreció en, en la mayoría, oiga eso, en la mayoría de provincias de la República Dominicana, apenas unas 5 o 6 quedaron fuera de ese, de ese horario. Pero, ¿qué pasa? Cuando usted lee esto detenidamente, se encuentra con este disparate. ¡Ay, Luis Abinader, caramba! Dice, regulación del sector de educación. Las actividades del sector de educación seguirán reguladas mediante su protocolo sectorial. Dice, se dispone la implementación exclusiva de la modalidad a distancia a los centros educativos públicos. Es decir, que solamente volverán a sus casas de manera eh, virtual los centros públicos. Dice aquí, los centros privados podrán implementar de manera voluntaria y en estricto seguimiento de los protocolos sanitarios la clase a modalidad, a modalidad semipresencial. Por Dios, Por Dios, presidente. Por Dios, presidente. Eso es un disparate. Si usted está prohibiendo pero una eso, cosa, eso prohíbalo quiere, todo. Eso quiere decir que él no confía en el área pública, en la seguridad del área No pública. confía en el área pública y además no tiene control ni autoridad sobre la parte privada. La Ese disparate no puede... Ejerciendo. Mire, yo pienso que las medidas debieron ser más drásticas producto de la situación que tenemos. Que fueran por 15 días, 3 semanas o un mes, pero debieron ser más drásticas. Porque... Eh, en definitiva, nosotros tenemos una sociedad sin disciplina. Y cuando no hay disciplina, la disciplina tiene que imponerse a fuerza vale. del látigo. ¿Okay? Eh, no hay manera de disciplinar un país, de disciplinar una gente, que desde, que desde que nació o desde que comenzó a tener uso de su razón, de su raciocinio, eh, no ha sido disciplinado eso es algo que se consigue en los primeros años de vida. Es lo mismo que la formación, eso es algo que se consigue, la formación en valores se consigue en el hogar primero. Usted debe llevar al hogar, a la escuela, lo que aprendió en el hogar. Aquí hay mucha gente pidiéndole al maestro que haga lo que no han hecho los padres de los muchachos, eso es un disparate. Entonces, nosotros tenemos esa sociedad. Decía Montesquieu, el varón de Secondam mejor conocido como Montesquieu, decía él que la ley tenía mucho que ver con el clima y la actitud de las sociedades, es decir, en lugares donde el clima era muy frío, la ley tenía que ser muy fuerte, porque en definitiva es un lugar donde el hombre se hace perezoso, se hace difícil, imagínense ustedes salir a la calle con una temperatura bajo cero, no es fácil, entonces la ley tiene que obligarte a hacer cosas y eso pasa en los lugares calientes, decía él, la ley tiene que ser un poco más flexible, producto de que el individuo es más activo. Ese era su planteamiento y fue, una, fue un, eh, un desarrollo bastante, creo que tú, tú lo mencionaste en un comentario hace tiempo. Eh, no recuerdo a razón, a, a, motivado a qué, pero sí sé que hablaste algo de eso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en un país como el nuestro, nosotros tenemos que ser más drásticos en la toma de decisión si queremos obtener un resultado. Porque definitivamente nosotros no tenemos una sociedad que usted le dice, mire, el camino es este y se va por ahí. Siempre el dominicano va a tratar de buscar un trillo donde llegar primero. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Por eso, sí, claro. cuando hay un tapón en la carretera, usted ve una serie de soquetes de sin ajuste, como decía mi abuela Epifania Santos, que se van por, el, por la orilla buscando la forma de colarse y de irse. El dominicano es indisciplinado. El dominicano es un burro de la sierra que hay que darle palo para que entienda. Entonces, yo pienso que debieron ser más drásticos, mi querido eh, Luis Abinader. ¿Por qué? Porque definitivamente la economía, la economía se puede manejar, quizá no al 100%, quizá no, estoy seguro que no al 100%, pero sí se puede manejar, incluso virtualmente, la gente puede seguir trabajando virtualmente, ya es una facilidad, no era como antes, en, el año, en los años 60, 70. 80, usted no podía hacer lo que usted puede hacer hoy, producto del desarrollo tecnológico del mundo. Y ese desarrollo tecnológico ha llegado rápidamente a la República Dominicana, que como nación del tercer mundo es una de las naciones con un, eh, que, que asume más fácil y rápidamente el desarrollo tecnológico, y lo tenemos de alguna manera. Entonces, yo pienso que eh, eh, se pudo haber sacrificado un poco la economía con, para evitar que muchas otras gente eh, fallezca. Los números del COVID son bastante altos. La, la preocupación de la gente que está ligado al sector y que está ligado al desarrollo de la pandemia lo dice permanentemente médicos, epidemiólogos, científicos, como el caso de José Joaquín Puello. Óigame, estamos hablando de una situación grave. Y a esa situación grave necesita una medida drástica. Situaciones graves necesita una, una medida drástica. Lo que quiere decir que yo pienso que se quedó corto el presidente. Debió cerrar el país. Debió cerrar el país. A ver qué pasa. Vamos a cerrarlo por una semana o dos. A ver qué pasa. Es que aquí vemos, eh, concluiste, Amado. Sí, sí, dale. Aquí vemos claramente, es evidente que hay una preocupación o prioridad de parte del gobierno por el aspecto económico. O sea, el gobierno no quiere, no quiere tomar medidas que afecten, medidas drásticas que afecten eh, la situación o el desarrollo o la producción nacional. Tenemos una llamada, estamos a recibir la llamada sí, y concluye adelante. el comentario. Buenos días. Sí, adelante, buenos días. Buenos Se días. Fue. Entonces, queda claro, muchachos, amigos televidentes, que hay eh, dos enfoques o dos situaciones, el tema salud el tema producción y económico en la República Dominicana El gobierno está tratando tal vez de equilibrar Pero en estos momentos tú debes de priorizar ¿Cuál es la prioridad en la República Dominicana? Que hay un contagio importantísimo Es casi en el país completo Cuatro provincias o cinco es la que se escapan Y posiblemente esos que están contagiados Se van a trasladar para estos pueblos Porque la gente, como no hay toque de queda para acá Hay más libertad o no hay tanto COVID Ah, no, vámonos para San Francisco Eso es lo primero que piensan tus familiares ¿Ustedes recuerdan que para el día de la madre mira, que yo lo decía. Tú te acuerdas que yo estaba de acuerdo con, un, con una frase que serie 56 colocó allá y que Alex pero, entendió que era ahí. Amado decía que no que eso no se debía dejar poner ahí. Pero ahora sí va a ser ahora importante a que la frase se ponga. De los tipos de... No la frase aquella si que decía San... si viene a San... bienvenido a San Francisco pero si viene a joder siga derecho. Sí. sí, adelante, buenos días Ah, perdón, bueno, bueno, había día? una llamada sí. sí, no, ahora, buen día Buenos días, adelante bueno, bien, ¿no? Armando Polanco le ¿no? habla Armando, ¿Cómo ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hola, Armando, se está oyendo bajito tu teléfono Ok, ok, miren, yo en una ocasión me vi a ustedes que el COVID le iba a dar rato Y siempre he Al doctor que marca de nuevo, por favor, porque se está escuchando... Con problemas sí, sí, la, un, la, problema en la, línea. la llamada. Miren, la bueno. cuestión aquí con relación a, a las medidas es que no hay una línea definida de realmente qué es lo que se quiere. El presidente Luis Abinader quiere ser un presidente popular y entonces no ya. quiere tomar medidas tenemos que afecten la llamada, a la sociedad. Tenemos la llamada. Adelante. Buenos días. Buen día. Bien, bien. Cuénteme. está llamando en el, en el a, al al técnico se le pagan sí. impuestos, se sí. le paga la basura Es Como un un una semana que nos va a camión por la avenida directa. Que le mandé la foto ahí de WhatsApp para que ustedes vean cómo Cada está bien. la basura. ¿Cómo no? Con este Soy yo. ¿Cómo no? Gracias. Ah, la basura, Muchas gracias. Okay. Sí. Móvil Soluciones. Sí. Bueno, Armando, llama de nuevo o llama al teléfono de uno de nosotros el doctor que ¿Puede llamar al teléfono mío, el Porque no tiene el hoyito, acuérdate No, pero yo lo pongo aquí, se oye, igualito Pero al 829-751-2094, es muchacho No, al celular, al celular, que llame directo Miren, en la... Vamos a ver, Buenos días Buenos días Sigue con problemas ¿Aló? Sí, bueno Sí, adelante Vamos a llamarlo ponerle que, ahora, muchachos, que, por... Vamos a revisar a ver, Pero por... el doctor eh. Luis Rosario Sucia no ha pasado por aquí Miren, Armando, llámame a mí, al teléfono mío Miren, Para yo poder ir. En aire. el artículo 18 del, del decreto Del presidente Luis Abinader Dice Prohibición de actividades y eventos masivos Atención a Ricardo Montaner ¿Mm? En Samaná. Atención a Ricardo Montaner, sí. Que planes? tiene un concierto eh, eh, eh, que ya se está promoviendo aquí en Alto de Chabón, que dice semipresencial. ¿Ya que lo, lo está promoviendo nada más y nada menos Adelante. que una de las bocinas del PRM. Adelante. Que hay, que dar, Ruiz, hay que prohibirlo. Ah, ok. Tenemos al sí. mandito aquí. Oíste, ah. Ricardo Montaner. Ese concierto además. no puede Espera. ir. Espera, con personal. No. Digo yo, si el presidente tiene valor para decirle a, a su gente que no. Punta bueno, en, en Alto Chabón. Bien, adelante También. Armando, buenos días. Eh, buenos días, buenos días al pueblo de San Francisco Macorilla, a ustedes. Mira, Armando, mira, eh, muchachos, ¿vale? en, en muchas ocasiones yo les decía a ustedes de que el COVID, eh, la pandemia iba a bajar mucho cuando a la medida de que nosotros nos fuéramos infectando del COVID o no viera el COVID, ya ha pasado así. San Francisco de Macorís actualmente está en una posición muy buena con respecto al COVID. Hoy veo en el hospital de Federico Lavalía que solamente hay dos pacientes que no están graves, sino que tienen síntomas de COVID. Un haitianito, un haitianito no lo digo efectivamente porque es porque el haitiano es chiquito. Ah, y, ah okay, porque, porque, no, ok, doctor, porque ahí yo le iba a entrar. Hay, y, hay, y hay una señora, y hay una señora eh, asmática, un asmática. Con un, po con un poquito de problema. Eh, en el centro de Guiza también no hay tantos casos, ¿tú ves? O sea que. ¿No hay tantos, que... doctores? ¿Cuánto? No, no, no No no tengo la cantidad precisa, pero ah, bueno, tengo no de, la de, la de las camas disponibles eh, que están si, si, sin habilitar. O sea que estamos bien ahí en ese caso. Sí. Y son pacientes que están, la eh, no. según la información que tengo, no son que están eh, graves, sino que tienen algunos síntomas y, por cuidado, también algunas manifestaciones lo tienen interno eh, Lo que sí nosotros debemos es de cuidarnos, de señores, de los visitantes, como decía eh, la, esta niña de aquí. Los visitantes, ya he visto en muchos chats que me han dicho, bueno, vámonos para Francisco. Entonces, <risa> es, sí, sí, porque sí. como aquí no hay tanto COVID, entonces la gente quiere venir para acá claro eh, por falla? eso quise llamar para ese mensaje doctor doctor cuenta con los inmigrantes pero, con los doctor forasteros sí. y Sánchez lo, Cárdena los casos y los ya, ya, ya espérate y los casos ah, que tenemos bien. son de o, son de otro sitio no son de San Francisco de a Margarita. propósito de eso que le voy a decir muchos pacientes mucho paciente que han ingresado en los centros públicos y privados y privados, más que todo, son pacientes de, de Salcedo, de Tenares, de Nagua y de otros sitios. Pero eso no o es sea, de si ahora, doctor, estamos doctor eso es COVID, estamos siendo, Porque a nosotros, señores, acuérdense, que que fuimos COVID. los primeros. Y a gran parte de la población le dio covid Bien. Me, me he dado cuenta de eso porque tengo muchos pacientes que lo estoy preparando para cirugía o lo he estado preparando para cirugía ambulatoriamente. Le mando a hacer la prueba de COVID porque es obligatorio para entrar a la cirugía y están positivos del COVID. Bien. Pero son pacientes que están como nosotros, asintomáticos, ¿eh? Ay, sí. O sea, que bueno. la positividad nosotros. Ha sido fuerte, pero sin muchas manifestaciones. Bien. Gracias a Dios. Gracias, Armando Polanco, por tu llamada. Amado, el doctor, el doctor, el doctor Sánchez Cárdenas, es ministro de Salud, le recomendó al gobierno, sí, pero déjeme concluir, sí, sí, sí. Eh, les recomendó al gobierno que cerrara el Gran Santo Domingo sí. y no le hicieron caso bueno, lo, eh, porque es semi, una vaina politiquera. Los cerraron. Eh, Vamos a recibir otra bueno, llamada. Semi cerrado. Adelante, buenos días. Aquí la prevención salí es eh, para sí. decirle que, que aquí en el sector la urbanización en la Ribera del Jaya, nosotros estamos podridos de basura. Hay magia de eso, hay muchachos que nos salen, salen yo. por fuera de los javos, de donde si uno la echa, eh, que es lo que nos exigió, porque así no se puede vivir si sí, no se puede vivir con tanta altura un COVID comenzando en otro en otro sitio entonces yo no sé qué es lo que este muchacho dice este hombre eh, cómo que se llame que está ahí al lado de usted él eh, dice que si Francia usted, sí, usted dice mismo ¿sí? sí, usted yo está trabajando yo o sea, no, ahí no, es un defensor yo, del síndico del ayuntamiento dígale dígale y qué es lo que usted quiere que le hagan en su casa? Que coja la basura por favor. La basura no pero que el la síndico basura. no es que coge la basura Es móvil solo. el ajá, síndico, ajá, perdón no, gracia, pero, de... no, no, no, de... no, no, no, no No, no, no, no quiten ira? responsabilidades no. a los que le llevan el Está equivocada Carolina El alcalde municipal debe de garantizar Que, claro. que móvil condiciones no, haga no, no, su no, trabajo O no, nato y limpieza debe de garantizar pero, y, y, de Es que el alcalde, alcalde no puede ser para todos El alcalde es el santo Él tiene gente que no le resuelve Y son ineficientes Pero es el ayuntamiento, mi amor No, el alcalde es el responsable Francisco, Francisco. Él el le da las instrucciones no a la, a la, la parte. Ahora bien, Móvil oh, Soluciones está pero ahí. Pero señores, que es? van a caer de arriba a Siquio cuando faltan 17 El administrador. Minutos. ¿Y qué falta?